Chicos, eh, para el que no lo sepa, aquí fue el tema de los payasos asesinos y también el tema de Gravity Falls. ¿Te acuerdas, Logan? Bueno? Sí. Eh, no, que, sí que, bueno, nos salió aquí el, el chico con la máscara de Michael Mayer y todo eso. Sí. Vamos. Eso ¿Qué? Que sexy, ¿no? Uh, ¡Qué guay! Soy sexy. Uh. <risa> Muy guapo, es muy grande por lo que veo, ¿no? Sí, el sitio es súper mega grande, ¿vale? Es decir, si exploras bien este sitio, mmm, es bastante, ¿vale? Es decir, si te puedes pegar aquí una hora, una hora y incluso más o Vale, la cosa tenemos que encontrar al señor Sonrisita, ¿vale? Pero en... ¿Qué coño? Primera sí, risa, ¿no? Pero puede ser la calle, ¿no? Sí, no, puede no, ser, ¿no? ¿no? no, no, no. Me bueno, hizo, se me se me No me recuerda la risa de San sonrisita, no ¿eh? A ver, yo es que no lo veo muy bien. Vale, la cosa que tenemos que encontrar es el buzle aquí, ¿vale? Puede ser encontrar, la caída. Vamos no a ¿eh? apagar la vela porque eh, supuestamente tiene una vela, ¿vale? Y echar algo bendita para romper el vínculo. ¿Y en el caso de que la vela se haya apagado con el viento o algo, no podremos cortar Hombre. el vínculo? No creo que la vela esté en un sitio con Ajá, viento. Vale, la vale. habrá puesto en un sitio sin viento, porque si no él mismo rompe el vínculo, ¿sabes? El, el vínculo que tiene con el, con el verdadero señor sonrisito. Vale, vale, vale. Y yo qué miedo da en esto. Vale, esto es lo que es la.. decir que creo que es la entrada, ¿vale? La gran grande, Flow. Le estoy explicando esta flow un poquito porque es la primera vez que viene. Sí. Muy grande. Y eh, La leyenda cuenta que la monja de aquí, ¿vale? porque bueno, ahora recuerden que era un orfanato y todo el rollo, ¿vale? Eh, la monja eh, estaba por aquí cuando la famosa monja ¿ves? subió todo dentro Sí, yo escuché algo, ¿Parecía pero... Parecía como un quejido de una rata o un grito no, de una mujer, ¿no? ¿Subieron? Decía, la mamá subió todo esto para arriba y se, se tiró, ¿vale? De, de la torre. Sí, la torre está subiendo a ver allá arriba, así que... Me enfoca, a ver. ¿Qué coño? ¿Lo escuchaste? Sí, está bien, mira, chuta! ¿Conricina? ¿Se fue? No, salí, no salí. ¿Necesitas? Vale, porque puede ser una trampa. Cuidado, vale. ¿Y si cuidado. hay más gente, algo? ¿Eh? ¿Si hay más gente? Cuidado, por, no sé, Vamos a ver, ¿Vamos si, a ver si hay más de uno, si vale, no por si acaso, ir para ir para eh, correr, vale, vale, correr, vale. Vale, vale, vale, vale. vale. sí. sí, sí, sí. cuida con eso, Lauro? Sí. ¿Eso qué? ¿Soncita? Vale chicos, sabemos que Sonrisita está aquí, así que eh, la información de la bruja roja es buena, tú, ¿tú? Vale, ¿tú? información bastante buena. Se fue, tío. Claro, hay que tener mucho cuidado porque esto puede ser una trampa. Cuidado. <risa> ¿Escuchaste lo que escuchas? ¿Sonrisita? ¡Sorrisita! ¿Eh? ¡Tu muerte! ¡Tu muerte, Ordi! ¿Cómo no, vamos? No, no. ¡Sorrisita! ¡Fundo, <ríe> fondo, fondo, fondo, fondo! fondo, fondo. ¡Sorrisita! ¿Dónde está Bus? Tío. Está. está loco. Vamos, ¿vamos a poner. Cuidado, porque eh, está haciendo que lo que.. ¿Eh? Como quieras, como quieras. Joder, tío. Está haciendo que lo sigamos, ¿vale? Y eso puede ser peligroso, ¿vale? Porque. Y si no llega una, una trampa, trampa o algo, claro. Exacto, puede ser una trampa, claro. Joder, tío. Se parecía a él? Por aquí, para mí, por aquí. ¿tú? Para cambiar el camino un poco. Uh. Joder, tío. Esto es muy grande, ¿eh? El sitio de este tipo es espectacular. Es eh, una pasada, ¿vale? El, el lugar este. Repito, es un lugar muy grande, ¿vale? Tiene mucha historia. Y, y bueno, es, muy, es un sitio muy paranormal, ¿vale? Sobre todo por la noche. ¿Qué Me he caído. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ahí? Sí. Me traen muy malos recuerdos. ¿Eh? Chicos, ¿vale? a La familia Critis, si ven algo fuera de lo normal y eso, ¿vale? Dejadlo en la caja de comentarios, ¿vale? Las categorías, todo eso, ¿vale? O si ven algo que nosotros no captamos. El frío no obra mucho porque estaba no, no, que Estoy muy nervioso. Es que este sitio es muy grande, tío. Encima nunca ha venido. No hay nada. ¿Mucho viento, tío? Sí, yo también lo acabo de escuchar, no iba a decir nada, pero. Dios, y el viento es. Cuidado. Dios. Está tu nombre ahí. Sí, sí. ¿Ese nombre ya ahí? Sí, yo. Está más grande. ¿Eh? ¿Lo ves o no lo ves? ¿Qué? Hay una monja. Hostia. ¡Tío, hay una monja! Mira. ¡Coño! Ah. A ver, chicos, porque no puede ser que ve ¿Cómo? la cara de una, de una, de una mujer, ¿vale? No, ¿vale? Sí. El otro está ahí quemado. Sí. Es una nariz y es una boca hacia abajo y todo lo demás es el dedo. ¡Hostia! Pues ¿no? es verdad, ¿eh? Hombre, tiene forma, ¿vale? Lo que tiene una frente es? como. ¡Es una monja! ¿Y se quemó se quedó así? ¡Dios, mío. Mira lo que te pusieron, gordo, una bruja. Sí, sí, sí. qué es eso? ¿Qué significa eso? No sé, eso lleva mucho tiempo ahí también, ¿te acuerdas? No. Dionisio, eso que está en latín, ¿por lo menos? Por lo menos. Sí. Esto también es súper extraño, ¿vale? Uy, está pegado. Dame la cama. Ah, vale. Uh -huh. Dios, tío. Bien. Ey, mira. ¿A ver este tipo me a tipos, vas a recordar al triángulo Pinscher? Sí. Es que es un Vicente. Tranquilo, mira si te va a pasar lo de la otra vez. No, no, no. No, no. Bien. No. No, no, no, no. El sitio está ya bastante decaído ya, ¿vale? súper... Pobre. Súper hecho polvo, se puede decir. Acaba de escuchar. ¿Me está escuchando? Yo no sé si está escuchando en el vídeo, pero... Soy una mujer gritar, tío. Si ¿Sí es el tema de la monja, el espíritu o Estoy muchas cosas, te lo juro. Metí un montón de cosas en el suelo. Tío. Es una paloma, ¿no? Es una paloma sufriendo. ¿Qué? vale, Ay, no sé, me quiero ir. Esto, esto, los El bus. vale, si ve, el muñeco, vale, avisarme rápidamente. Ey, lo escuchaste, ey. ¿Dónde está el muñeco? ¿Eh? ¿Dónde está el ¿Vos, ¿Vos Se fue. Gordo, ten cuidado, tío. No, tío. Feio, feio, feio! una piedra por si acaso tío ahora para buscar aquí es que es un tío Vale chicos nada, ya sigue buscando vale a muerte y, y nada ¿vale? Vale. Vale, vamos a ver vamos. Lo, lo que pasa, parece vale, estoy ya muy nervioso porque esto ya no me está dando nada, ¿vale? Está pasando? Eh, pero bueno, ¿vale? No podemos rendirnos, ¿vale? Así que eso, vamos a seguir buscando, ¿vale? Venga, vamos.